En este caso en particular de las mujeres. Sí, sí. ¿no? Pero ¿Qué pasó? De las mujeres o de hombres y mujeres, mejor dicho. De hombres y mujeres porque hay una polémica, una duda ahí. ¿Quién envejece más rápido, sí. los hombres o las mujeres? Y si se da esto... ¿Cuáles podrían ser las causas? ¿Qué te parece a ti? Me pareció un tema interesantísimo y para ello ya estamos con el experto Ponchel, usted señor director, porque estamos ya con el especialista Carlos Sandoval, Sandoval médico geriatra, que nos acompaña aquí para hablar de este tema que definitivamente muchísimas personas también se preguntan, ¿no? ¿Quién, ¿Cuáles son las causas, por ejemplo, del envejecimiento también que sea más prematuro en algunas personas? Doctor, bienvenido, muchísimas gracias por estar Buenos con días. nosotros. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Hay tres factores para envejecer, o uh -huh. sea, el factor genético, todos nacemos ya con una carga genética, pero va a representar el 20%, 20 a 30. Uh -huh. Los estilos de vida, si son los buenos o los malos. Si uno practicó los buenos estilos de vida y evitó los malos, el uh -huh. alcohol, las drogas. El... Uh -huh. Y el tercero se llaman los determinantes sociales. ¿En dónde te tocó nacer? ¿Dónde, te desarrollaste, dónde naciste, te desarrollaste y moriste? Ah, también. No es lo mismo nacer, en, en, por ejemplo, en el norte de Europa o en Japón, donde ya la esperanza de vida pasa a los 80 años, que nace en Sudamérica. Ah, y mire, dentro del no Perú, por ejemplo, hecho. sí, esos son los determinantes sociales. Uh -huh. Entonces, si uno ve el INEI, lo, los resultados estadísticos, vemos que ya en Lima y Callao estamos hablando de un promedio de 80 años, uh -huh. Uh -huh. mientras que nos, con, nuestros compatriotas de Huancabelica, Purima, y están por los 74. Entonces... Ahí también hay diferenciación en ese sentido. Sí, la zona es... urbana la zona rural, por ejemplo. Lo rural y lo urbano, pero también agua, desagüe, educación. Ah, o sea, claro. son muchos, muchos factores. factores ¿no? De ahí que se llaman los determinantes sociales. Sí. Y dentro de Lima, no es lo mismo estar pues, en casuarinas, eh, no sé, y en los conos, eh, alejados de un pueblo joven, donde no hay servicios. Por las condiciones también, Entonces, claro. Entonces, todo eso influye. ¿Y en el género hay una respuesta a quién envejece más rápido, el hombre o la mujer? Eh, definitivamente la esperanza de vida en la mujer, en todos los países del mundo, la mujer tiene mejor esperanza de vida, mayor esperanza de vida, no Así. mejor, ma mucho mayor. Vive más que el hombre, para Vive decirlo. más que el hombre. ¿Y por qué, doctor? Uh -huh. No se sabe, concretamente. Hay teorías. La primera teoría era que, por ejemplo, el hombre iba a las guerras. Entonces, se diezmaba en la población de hombres. Segundo, que el hombre tenía trabajos más riesgosos, porque el hombre era, era el cazador que iba a enfrentarse con las fieras y morían. O que el hombre tenía más hábitos malos, fumaba, fe, bebía, y, o incluso trabajos más riesgosos. Pero ya ahora que no hay guerras y... Todo eso ha cambiado. Todo eso ha cambiado. Estadísticamente la mujer sigue viviendo más que el hombre. Uh -huh. Si el promedio nacional es 76%, la mujer vive 78 y el hombre 74. Uh -huh. Ese es el promedio. Ahora, no se sabe concretamente. La, la teoría más fuerte es que la mujer tiene un cromosoma que se llama el cromosoma X. Uh -huh. XX y el hombre tiene un pedacito de cromosoma. No, ni siquiera tiene forma Y, es chiquitito. Si uno lo ve en microscopio es una manchita. Uh -huh. Es el XY. Por ahí están las investigaciones porque las aves, hay algunas aves machos que tienen XX. Uh -huh. ellos sí viven igual. Ahí en esas aves no hay estudio. Después hay, hay investigaciones hormonales. Por ejemplo, la mujer, cuando llega a la menopausia, cae sus estrógenos. Lo mismo que el hombre. El hombre tiene andropausia, también cae su testosterona, pero no es tan marcado como una mujer. Uh -huh. Y el exceso de testosterona al hombre le da fuerza, vigor, uh -huh. pero también le trae problemas cardiovasculares. Ah, también. Y, y, por ejemplo, en la mujer, en la década del 90, estamos hablando... Cualquier mujer que empezaba a, a la menopausia ya le recetaban hormonas, pero se vio que no era bueno porque traía problemas cardiovasculares y hoy en día se recetan, pero ya con una indicación precisa de un ginecólogo. Mire, mm. tremendos datos. Doctor Santoval, hemos salido a las calles, nuestros equipos periodísticos, para hacer una encuesta precisamente y preguntarle a la población qué es lo que opina sobre este tema. Así que vamos a ver. Que los hombres envejecen más que las más rápido que las.. Porque nos amargamos más. ¿O ah, sea, cree que es porque se molestan más? Sí. ¿Y por qué se molestan más? Ah, o sea, esa es nuestra forma de ser. Ok, y poca tolerancia. El... También. <risa> Quería preguntar, estamos eh, en una encuesta, ¿no? Claro. ¿Por qué cree usted que los hombres envejecen más rápido que las mujeres? Por pues el ritmo de vida que llevamos. ¿no? Ah, ¿Qué tipo de vida llevamos? Eh, el trabajo, eh, eh, el día a día, ¿no? El, ¿Cómo se llama el...? Ahora que la vida en Lima es bastante movida también, pues, ¿no? el ah. tema político, el, creo que influye todo también, ¿no? el los, tema... hombres es, ¿Los hombres se excesan más seguramente? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Okay. Particularmente sí, ¿no? Ya, buenísimo. Gracias. ¿Qué le parece, doctor, esas, esas respuestas? Por, porque, porque renegamos más, decía uno de ellos. No, Somos muy renegones los hombres. Acá hay que diferenciar esperanza de vida uh -huh. con calidad de vida. O sea, uh -huh. No es que la mujer envejezca mejor. La mujer vive más, Ajá. pero no es que envejezca mejor porque la mujer también se enferma. Claro. Y hay enfermedades que son más prevalentes en mujeres y hay enfermedades que son más prevalentes en hombres. Uh -huh. Todas las artritis, lupus, artritis, esclerosis, lu estas son enfermedades de mujeres. Las enfermedades tiroides son más de mujeres. Uh -huh. Incluso el Alzheimer es más de mujeres. También. ¿sí? Y el hombre, todas las cardiovasculares. Entonces, no es que la mujer envejezca mejor, enveje sino vive más. Vive más. Ahora, hay un, hay un mito y esto se puede tomar como broma que no lo es. La mujer no es el sexo débil. Nos han hecho creer el sexo débil, el sexo débil pero la mujer soporta mejor el frío, el hambre y el dolor uh -huh. que el hombre. el hombre. Totalmente, con uh -huh. estudios. El hombre probablemente tendrá mejor fuerza física para cargar un costal y subirse dos pisos, eso sí, pero la mujer tolera más condiciones adversas Exacto. Uh -huh. ahora el, la, la mujer también se enferma y se enferma más, pero en esperanza de vida, la mujer nos gana a, uh -huh. a los hombres ¿no? uh -huh. interesante, mira todos esos datos que estamos descubriendo ¿eh? y, pero también como, como usted señala eh, bueno, antes, antes de ir con esa pregunta tenemos, tenemos más respuestas del, de los televidentes en esta encuesta que se ha hecho en la calle, a ver, vamos a seguir con las opiniones a ver, ¿por qué crees que los hombres envejecen más rápido que las mujeres? A de repente, al margen de que sea hombre o mujer, es siempre el trajín creo que de uno, o sea, es lo que hace que uno envejezca, o el estilo de vida. Por más que seas hombre o mujer, si tú tienes un estilo de vida saludable, creo que no, no se van a notar los efectos de, del tiempo. Digamos entonces el estilo de vida que podrían tener más los chicos que las chicas en el mundo. Claro, podría ser. De repente las mujeres se pueden cuidar un poco más, pueden tener un estilo de vida más saludable, quizás sea eso. Ah, perfecto, gracias. A ver, ¿por qué cree que los hombres envejecen más rápido que las mujeres? Bueno, debe ser por el tema de, de trajín, del día a día que trabajamos, salimos este, de un lugar a otro, el, el traslado también, ¿no? eh, salir de San Juan de Lurigancho a Vía El Salvador, a Jesús María, el estrés, eh, la preocupación, el tema mm, el, estilo de, de vida el estilo de vida. Y el descuido personal de cada hombre también nos descuidamos mucho porque estamos pensando más en la familia eh, que en uno mismo personalmente, ¿no? Eso podría ser. Bien, ahí vemos algunas respuestas que definitivamente tienen su carga también de machismo, ¿no? Me veía tu rostro, Cintia, con esas opiniones y ya te ibas transformando. Claro, porque dicen, no, nos tenemos que transportar de tal distrito a tal, la mujer también lo hace, sí, claro. la preocupación por la familia, la mujer también la tiene, ah, ¿no? Sí. Entonces, Ahora, vemos algún Hay un sesgo. componente social como les decía, los determinantes sociales y dentro de los determinantes sociales hay un factor cultural. Por ejemplo, hay, en, en otros países es muy normal las cirugías plásticas, sí, sí. aunque ahora los hombres también se están sometiendo a todo sí, sí. tipo de cirugías. Entonces, eso ya no tiene que ver, eso influye. Los buenos hábitos, como dije, y el acceso, o sea, lo que se llaman determinantes sociales, donde te tocó nacer. Hay un estudio, inclusive en Europa, que los adultos mayores de España se ven más envejecidos que los del norte uh -huh. un okay. estudio y es porque tienen un estilo de vida más joven, usan ropa más moderna cirugías plásticas ejercicios inclusive por ejemplo en, en, el, en Brasil por ejemplo es normal que una mujer de 40, 50, 60 años es un bikini claro. mientras que en, ya en nuestro país una chica de 30 lo está pensando uh -huh. Pero ella es un factor cultural uh -huh. claro entonces todo eso influye Claro, pero, pero ahí, digamos, por el tema de, iría más por el tema estético, ¿no? De cómo se ve la persona, pero quizás no tanto con el tema de cuánto pueda llegar a vivir, ¿no? O, o la calidad de vida que uno pueda tener también, ¿no? Sí, dentro de los determinantes sociales, es por eso que en, en nuestros hermanos del trapezo andino en la sierra... Tienen menos acceso a la salud, Ajá. tienen menos oportunidades que los que están en el Callao, donde la esperanza de vida está en 80. Arequipa también está en 79. Ayer estuve revisando la, las estadísticas del, del INEI. Entonces, y es porque en los hospitales de las grandes ciudades tienen mejor acceso a la salud, de ahí que tienen controles y, y etcétera. Ahora, el acceso a la salud no significa tener grandes hospitales como el Rebaleati o hospitales. Mientras haya una, un buen sistema de atención primaria, que, que es el talón de Aquiles de la salud peruana, uh -huh. Perú no tiene un buen sistema de atención primaria. Eso yo, en otras oportunidades yo lo he criticado, sí, porque se necesita desarrollar atención primaria. Y simplemente es copiar modelos de otros países que, que, que les ha ido bien, Canadá, Cuba, que tiene un sistema político... Diferente tiene un buen sistema de atención primaria. Pero que de es básico, además, ¿no? Es lo que y Canadá es lo que... e Inglaterra, que tienen otro sistema diferente a Cuba, también tienen un buen sistema de atención primaria. Uh -huh. El que tiene un buen sistema de atención primaria es Estados Unidos, pero tiene la, la medicina más tecnológica del mundo, pero. Muy caro, es un sistema totalmente diferente. Bien, claro. doctor, muchísimas bien, doctor. gracias por gracias. ampliarnos un poco más el tema y las expectativas de vida que hay cuando uno ya llega también a la tercera edad. Le agradecemos, por supuesto, al doctor Carlos Sandoval, médico geriatra. Bueno, queda claro de que tú vas a vivir más que yo. Eso está muy bien, muy bien. Felicitaciones. Bien, vamos a...